¿Qué tal amigos? En esta ocasión les mostraré cómo quitar la cuenta de Google a un Moto G5 Plus. Para eso necesitaremos estar conectado a Wi-Fi. Cambiamos el idioma, bajamos hasta abajo y seleccionamos el último idioma. Aquí le damos en la primera opción. Ahora volvemos a leer nuestro idioma. Presionamos llamada de emergencia, y le damos en el botón de emergencia dos veces. Le damos en el lápiz y después agregar contacto. Le damos en la lupa. Cuando se abra el teclado le dejamos presionado el mundito. Y le damos en configuración de idiomas, y luego en QWERTY. Nos vamos en los tres puntos y en ayuda y comentarios. Le damos en la primera opción. Le damos play al video y luego en el título. Vamos en la esquina y luego en ayuda y comentarios. al siguiente enlace. Cargamos el de remote, la abrimos e instalamos. Damos una página que tenga algún número de teléfono. Le damos en llamar. Escribimos el siguiente código Le damos en estadísticas de uso y luego en atrás Nos vamos en seguridad y ubicación Luego en App de Administración, y desactivamos Encontrar mi dispositivo. Ahora nos vamos en App y Notificaciones. Ver las 37 aplicaciones. Inhabilitamos la de Google Play Services y Google Play Store. Ahora nos vamos en Usuarios y Cuentas Agregar Cuenta Google Ingresamos Nuestra Cuenta Ahora habilitamos la aplicación de Google Play Services y Google Play Store. Reiniciamos el teléfono. Hold me close till I get up. Ahora solo configuramos normalmente el dispositivo y ya no nos pedirá la cuenta.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 les recomiendo restaurar a valores de fábrica nuestro equipo. Hasta aquí es todo amigos. Espero les haya funcionado. Hasta luego.